Saludos amigos y amigas Leo Artistas, hoy les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal Leo Art Dragons. Retomando los dibujos del juego Fall Guys, hoy vamos a dibujar a Papas Fritas, uno de los personajes de este videojuego que se ha vuelto en los últimos meses, muy famoso muy viral y que mucha gente lo está jugando, pues bien amigos les quiero enseñar cómo dibujé este personaje de manera muy fácil y sencilla utilizando marcadores y colores y sobre todo disfrutando mucho del dibujo bueno amigos, los dejo con el proceso y con una excelente música para dibujar y les recuerdo suscribirse al canal y dejar su like poderoso en el canal. Bien amigos, bye bye, saludos a todos y nos vemos en un próximo video.